no todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo grado de envejecimiento. Eh, tenemos células que se llaman células madre o progenitoras, que se supone que son más jóvenes, eh, digo muchas veces se supone porque no todo está bien eh, demostrado, se supone que son más jóvenes, se supone que las descendientes de estas células progenitoras son más viejas, pero también eh, parece que, que no todo en nuestro organismo envejece de manera sincronizada. Hay células más envejecidas, células menos envejecidas. Y poder medir esto a nivel de una célula es uno de los desafíos que hay ahora. Hay ya indicios de que se puede, pero bueno, esto es un campo que está emergente y que va a avanzar mucho en los próximos años sin ninguna duda. Con todo esto es para ir al concepto de los indicadores celulares de, del envejecimiento y se distinguen, quiero distinguir dos cosas, a veces las palabras son un poco equívocas. Nosotros distinguimos entre una célula joven, funcional, y una célula que va envejeciendo pero que sigue siendo funcional. No tanto, pero es funcional. Es como poniendo un símil con un coche, pues es un coche nuevo y un coche viejo. Los dos funcionan, pero el viejo ya no es todo tan... No acelera tanto, no frena igual de bien, hace ruido, en fin. Pero, pero sigue funcionando. Eh, esto es algo que se quiere entender y, y en lo que se trabaja. Eh, y luego hay otro nivel que es cuando las células han llegado a tanto acumulación de daños que el coche ha dejado de funcionar. Ya no funciona. Y estas células que ya no funcionan se las llama células senescentes. Es un grado de envejecimiento extremo. Hay personas, hay algunas eh, veces que se les llama células zombie Son células que deberían de haberse eliminado, deberían de estar muertas, pero están vivas. Están vivas, son coches que no funcionan y que están ahí fastidiando. Eh, la acumulación de estas células senescentes hoy día se sabe que es un factor muy importante en el envejecimiento. Para dar una idea, eh, una persona de 70-80 años, en algunos tejidos puede tener un 5% de sus células que sean senescentes. Esto a lo mejor no parece demasiado, pero funcionalmente es mucho, porque estas células senescentes, estas células zombie, están enviando señales que confunden mucho a todas las demás, envían señales de alarma que eh, perturban no solamente ellas mismas, sino a todas las que están a su alrededor. Antes he mencionado que es muy importante el nivel de comunicación célula a célula, pues claro, si hay estas células senescentes, estas células zombie que están enviando señales de alarma, están eh, alterando la comunicación célula a célula de muchas más y ese 5% tiene un impacto importante. ...este es un campo muy avanzado terapéuticamente... ...el campo de las células senescentes, ¿por qué? Porque hace como siete años aproximadamente... ...se empezaron a descubrir fármacos experimentales... ...me gusta matizar la palabra de que no son fármacos aprobados... ...son fármacos experimentales... ...que matan a estas células senescentes... ...es una manera de eliminar estos coches estropeados... ...que no funcionan para nada estas células zombie, matarlas. Y esto, cuando se utilizan estos fármacos experimentales en animales, tienen unos efectos terapéuticos fantásticos, muy buenos, muy, muy sorprendentemente buenos para muchas enfermedades, de estas que mencioné antes, enfermedades degenerativas, como la aterosclerosis, también con el Parkinson, con el Alzheimer, eh, en, en el hígado, riñón, pulmón, todos estos órganos importantes tienen efectos terapéuticos importantes en los animales envejecidos. Estas eh, fármacos eh, que matan células senescentes están ya en ensayos clínicos, es decir, se están probando en pacientes, en pacientes que tienen estas enfermedades. Eh, ahí quiero matizar que la mayor parte de la investigación sobre el envejecimiento se hace con la esperanza de tener fármacos para tratar enfermedades concretas, no ...se piensa eh, de manera realista en tratar a personas de edad avanzada sanas. Eso no está en el horizonte cercano. ¿Mm? Se quieren tratar enfermedades, personas que tengan Alzheimer. Pues se les puede tratar con estos fármacos que matan a estas células... ...a ver si eh, tienen un efecto beneficioso. Estos ensayos clínicos están ahora mismo en marcha. Eh, hay 15 eh, ensayos clínicos... ...algunos han dado resultados negativos... ...pero algunos han dado resultados positivos... ¿eh? ...en el caso de la degeneración macular... ...un problema de que se degenera la retina... ...un problema muy típico de personas de edad avanzada... ...ahí se han visto resultados positivos... ...estos resultados positivos no quiere decir... ...que estén aprobados estos fármacos... ...porque la aprobación de fármacos es un largo proceso... ...donde hay que demostrar seguridad, eficacia y eficacia superior a lo que ya existe. Entonces, en ese proceso se está. Eh, yo soy optimista de que dentro de pocos años, muy pocos años, habrá fármacos aprobados para tratar estas enfermedades, y, y otros no se habrán aprobado. ¿eh? Esto es un... siempre hay un proceso en el que algunos no funcionan, y otros sí, es un proceso también de aprendizaje. Los médicos que tratan estas enfermedades pues, van aprendiendo a utilizar estos fármacos y hacen observaciones. Ah, pues mira, aquí ha funcionado, pues esto se puede mejorar. Esto no funciona, esto nos olvidamos. Así que eh, de la investigación sobre el envejecimiento, aquella que está más avanzada en términos de su traslación a los pacientes es la de eh, matar a las células senescentes. Y se está utilizando para enfermedades concretas las células senescentes eh, se generan en todos los organismos jóvenes y viejos ¿sí? como señal de alarma, como señal de eh, intentar reparar eh, lo que pasa es que la senescencia celular tiene que ir acompañada de un proceso de eliminación de estas células y se sabe que eso lo hace el sistema inmune el sistema inmune son todas estas células que tenemos de vigilancia que detectan virus, bacterias, y también detectan a estas células senescentes, a estas células zombies, y las matan. Así que nosotros ya tenemos un mecanismo natural de eliminar a estas células. El problema ocurre a medida que envejecemos. A medida que envejecemos, todo va perdiendo eficacia. Y el sistema inmune también pierde eficacia, no solamente... ...en matar una infección bacteriana, una infección viral... ...sino también pierde eficacia en matar a estas células zombies. Así que al final eh, el problema parece estar en el sistema inmune. Eh, el sistema inmune deja de funcionar correctamente... ...y con estas terapias para matar células senescentes, ...lo que se está intentando es hacer una especie de cortocircuito a, al sistema inmune. Como nuestro sistema inmune no funciona correctamente, bueno, pues vamos a matarlas directamente con fármacos.